Si no es que ni me hable, no quiero qué? mi vida a nadie que me engañe, Porque me engañe. Yo solo quería ayudar. Ya no sé qué hacer, baby, otra vez voy a querer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,